Bienvenidos y bienvenidas a esta mesa redonda eh, titulada Espacios Naturales Urbanos. Refugios para la biodiversidad. Eh, bueno, me presento. Mi nombre es Alberto Remacha, soy técnico del área social de Silver Life y hoy contamos con la maravillosa asistencia de, bueno, de nuestros ponentes, de nuestros colaboradores, a los que agradezco eh, desde ya su, disponi su disponibilidad para este día. Ya sabemos que en esto del medio ambiente, el ecologismo y demás, estamos eh, casi 24 horas, no es muy fácil encontrar un hueco. Pero bueno, Felipe González, eh, delegado de Silver Life en Cantabria. Eh, hola, Felipe. Muy buenas, ¿qué tal Alberto? Muy bien, ¿qué tal tú? Y también eh, Alberto Slocker, es miembro de la Comisión Naturaleza Urbana de Madrid en Ecologistas en Acción. Hola Alberto. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. También tenemos la presencia, pero no ha podido estar con nosotros, le tenemos en grabación, lo veremos al final de esta mesa redonda, del doctor Sidi Mat Cherkawi, que es un profesor eh, de la Escuela Superior de Tecnología de Kenitra en Marruecos, que nos viene con un caso muy, muy especial y muy paradigmático sobre, sobre la conservación de un humedal en, estas, en esta ciudad marroquí. Eh, bueno, nada más, os introduzco un poco la mesa redonda de hoy para que tengáis un poquito las, las, las claves de lo que vamos a ver hoy. Vamos a hablar de espacios naturales eh, urbanos y periurbanos, eh, importantes para la biodiversidad. Eh, en, en un mundo cada vez más urbanizado y antropizado es de vital importancia tener esos espacios de naturaleza que, que digamos que, que, que, que sean refugio a todo este desarrollo tanto urbanístico como eh, antropo, antropológico que estamos, que estamos sufriendo ¿no? para frenar esa pérdida de biodiversidad. Durante la mesa de hoy vamos a ver eh, en el caso, bueno, vamos a ver esta integración de naturaleza y desarrollo en el caso, un caso de éxito como es el caso eh, de Seovir Life en Cantabria de, de Castillero, el proyecto Castillero, Castillero 21 y Baguada de las Llamas, que nos contará Felipe. Vamos a ver un caso que está en desarrollo, eh, por así decirlo, que son las lagunas de Ambroz en, en el municipio de Madrid. Están, son un espacio natural muy amenazado, muy amenazado también por desarrollo urbanístico y también eh, por un proyecto minero. Y luego nos, eh, nos, nos quedaremos con el caso del de humedal marroquí Merja Fuarat, es un nombre un poco raro, eh, que también es un caso de éxito, puesto que ha sido declarado como sitio Ramsar, a, a pesar de todas eh, las amenazas que, que tiene y, y, bueno, y la degradación del humedal ya, ya está protegido. Eh, nada más, yo quería introducir algunas pinceladas antes de, de que empecemos todos, todos a, a hablar y a debatir. Eh, y es que, ¿qué consideramos un, un, un espacio natural eh, urbano y por qué lo consideramos un refugio de, de biodiversidad? Yo creo que no todos los espacios urbanos, espacios verdes, son refugios de biodiversidad. Tiene que tener algunos elementos que, que nos permitan tratarlo como tal. ¿no? Por ejemplo, yo creo, desde mi punto de vista, es que mantenga algunos elementos naturales, por ejemplo, como un eh, estable ciclo del agua o un controlado ciclo del agua, que las cadenas tróficas eh, de los seres vivos estén más o menos conservadas, estén interconectadas, que no, que no haya habido ningún corte ahí en esas cadenas tróficas. Es decir, que el ecosistema eh, en, en, en su conjunto pues conserve unos valores eh, que puedan tratarse como tal, no de ecosistema. Eh, ya hablaremos ahora de lo que no consideramos un refugio para la, bio, la biodiversidad. Y también, ¿qué tienen estos refugios desde mi punto de vista? Pues que son lugares tanto de reproducción de especies, como de descanso en sus rutas migratorias, eh, como de refugio al fin y al cabo. ¿no? Eh, está claro que son lugares que tienen un, unas grandes amenazas eh, por el ser humano, por estar muy, muy pegados a, a este desarrollo, pero que tienen que tener unas características que les permitan a, a esos seres vivos, pues eh, digamos, vivir eh, o usar ese espacio de una manera tranquila, ¿no? eh, sin molestias. Eh, ¿Qué más? También, bueno, aquí en imagen estamos viendo, por ejemplo, el humedal de, de Salburúa en, en Vitoria, ¿no? que cumpliría algunas de esas, de esas características. Eh, También, ¿qué son? Pues son elementos para mitigar el cambio climático. Son, está claro que elementos, eh, espacios naturales conservados, donde tengan una cubierta vegetal y arbórea suficiente y donde tengan buenas láminas de agua bien conservadas, está claro que no van a sufrir lo mismo frente a un cambio de clima como son otros eh, ecosistemas más degradados. Y luego, bueno, eh, si queréis, eh, también podemos mostrar imágenes, por ejemplo, de, de aves. Eh, tengo aquí para mostrar una de abejaruco. En esta, por ejemplo, pues esto es una especie eh, que también tiene que tener un recurso trófico como, muy especial, como son pues, el caso de las abejas, de, de algunas mariposas, y los lugares donde, donde, donde hace esas paradas migratorias, pues tienen que tener estos eh, elementos eh, alimenticios para ellos. Entonces, es fundamental eh, tener un ecosistema rico para que eh, las presas, de, en el caso del abejaruco, pues estén bien, bien conservadas en los espacios. También, por ejemplo, me gustaría mostrar algunos, algún ejemplo europeo de sitios bien conservados, como por ejemplo Richmond Park. Aquí, eh, al lado de la ciudad de Londres, vemos cómo directamente hay poblaciones de ungulados, es verdad, que, que tienen que estar controladas por el ser humano, pero que mantienen un equilibrio en el pasto, eh, en el abonado de, eso, de, esas, de, esos, de esos pastizales, tiene unos recursos, tiene unos, unos sistemas naturales que no están tan antropizados y muy naturalizados. ¿no? ¿Y, ¿Y qué más? Pues bueno, los, para mí, eh, ahora os preguntaré a vosotros, para mí los eh, refugios de biodiversidad también tienen un marcado con eh, concepto social y económico, es decir, son lugares donde tú puedes ir a montar en bicicleta, donde puedes ir a, a sacar al perro, donde puedes ir, siempre obviamente, con unas restricciones, donde puedes ir a, no sé, a pescar, en el caso de que esté permitido. Es decir, que tienen un uso recreativo, eh, observar aves y demás, un uso recreativo muy importante, que repercute en, la, en el bienestar, tanto psicológico como físico, de las personas. No, eh, no sé si queréis comentar algo más, Felipe, Alberto, sobre este, estos aspectos que, que he comentado, si me dejo algo, si tenéis algo más que añadir, sobre refugios de biodiversidad, ¿cómo los concebís vosotros? Bueno, eh, obviamente, de lo que hablamos, sobre todo, son de espacios digamos, que han quedado eh, eh, sepultados ¿no? por lo que es el desarrollo urbano, industrial, ¿no? y donde, hay una, donde quedan esos retazos de naturaleza y que eh, donde hay una oportunidad ¿no? de, de recuperarlo, ¿no? y, y a priori pues eh, no tendrían muchas eh, posibilidades, pero con una gestión adecuada y como bien dices, pues aplicando criterios de conservación de la biodiversidad, pues puedes convertir estos espacios degradados, estos espacios verdes urbanos clásicos, no de, de pradera y arbolitos, puedes hacer que, que tengan esa, esa función para la biodiversidad. ¿no? Y, y bueno, eh, eso es lo que intentaré mostrar en estos casos en los que hemos trabajado desde Silver Life en en, en la bahía de Santander, en Astillero y en, y en la propia Santander, y en la que hemos puesto pues, en, en práctica ¿no? esa, esa, esa filosofía de conectar la, a la gente con la naturaleza, ¿no? que eso también es un valor muy importante, ¿no? el, el, el hecho de, de tener estos espacios naturales en sitios que antes eran espacios o bien industriales o, o espacios degradados, pues bueno, es un ejemplo de cómo podemos recuperar muchos espacios para la naturaleza que a priori, de, a priori damos por perdidos, ¿no? Totalmente de acuerdo. No sé si Alberto quieres comentar algo más o, sea, o seguimos. Yo quería hacer una pregunta eh, también de qué no, qué no es un, un refugio para la biodiversidad y es que, me gustaría también hacer hincapié en que no todos los espacios verdes de las ciudades son refugios para la biodiversidad. Y quiero poner algún ejemplo, un ejemplo práctico. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Madrid tenemos El Retiro, que es un maravilloso parque, en el que sí que tiene muchos, eh, tiene muchos sitios en los que sí que se podría, eh, con, se podría hablar de refugio de biodiversidad, pero luego hay muchos otros parques y jardines donde bajamos y si te tumbas en el césped es solo césped. No hay una cobertura vegetal de gramíneas, de plantas, pues que... Sirva para, sirva para insectos polinizadores y demás. Muchas veces que aunque lo veamos verde, realmente eh, poco espacio queda para para otros animales, ¿no? O incluso elementos arbóreos muy tratados, donde eh, los podan continuamente, no dejan, por ejemplo, que haya que haya, que hayan nidos en los árboles porque podan enseguida las ramas o no dejan troncos viejos que den oportunidad a esos pájaros carpinteros para criar dentro o a los insectos que se comen la madera, es decir, que no todo lo verde en la ciudad se considera refugio de biodiversidad y además un ejemplo claro también son esos estanques, no en el estanque del retiro, por ponerte un ejemplo de Nuevo en Madrid, eh, esos, eh, las, las orillas, digamos, están totalmente construidas, no hay ningún elemento vegetal y obviamente pues, algún pato te vas a encontrar, pero no son considerados elementos eh, refugios de biodiversidad. Aquí vamos a hablar de, de, de, otro, de otra historia, de, otro, de, otro, de otros elementos, de otros espacios que sí, que en la que sí que hemos metido en la ecuación toda la parte ecosistémica. Yo, así por aportar en este sentido, eh, creo que estoy de acuerdo en que, bueno, pues que no todo vale. Eh, supongo que, bueno, pues que para ser considerado un refugio de biodiversidad, esa biodiversidad debe cumplir pues con con los servicios básicos, servicios ecosistémicos básicos, eh, sobre todo de regulación, ¿no? Pues aquellos que eh, aseguran el funcionamiento del ecosistema. Pero bueno, sí que la red de parches, de parches chiquititos, por así decirlo, pues podría llegar a considerarse pues, una infraestructura que, que genere, que genere estos servicios. Para lo cual eh, hay que planificar hay que, y hay que meter la biodiversidad en, en bueno pues en, en esa planificación urbana y en ese ordenamiento. Totalmente de acuerdo. Sí, yo, yo, no, yo no despreciaría ¿no? tampoco así todo lo que es esa parte no urbana. no eh, lo que Son espacios que lo que tienen es un gran potencial, aún así sin hacer nada, pues oye, los árboles también cumplen su función, su función de, ecológica. ecológica y entonces yo creo que sobre todo es, un, es el concepto mmm, no tanto de dar un, un marchamo ¿no? de calidad, sino de ver la, la enorme oportunidad que tenemos de tener esos espacios que gestionados en muchos casos con vidas muy sencillas podemos darle muchísimo más función y, y, y elevar el, el valor de los servicios ecosistémicos, ¿no? uh -huh. eh, Y bueno, pues eh, ahí distinguimos pues, lo que es el, el, los espacios verdes urbanos, que, que, se, que se gestionan de una manera muy estándar en, en nuestro país, y los que poco a poco pues podemos ver maneras ¿no? de, de, de renaturalizarlos, no y luego pues están esos otros espacios que quedan ahí entre medias de las autovías y demás, y yo para mí, pues eh, y, y si luego hablamos un poco de, de, del caso de Cantabria, pues son enormes eh, potencialidades las que tienen no de, de, de convertirse en espacios, porque muchas veces ya están descartados, ya no van a ser usados ni van a ser urbanizados, y están ahí, como digamos, esperando esa oportunidad, y me refiero, pues fíjate, a los miles de, de, de hectáreas que hay en los márgenes de carreteras, polígonos industriales, muchas zonas así que, que son ahora mismo, pues, eh, inservibles y que con una poca gestión, pues, pueden convertirse en esos espacios para privacidad y cumplir una función muy importante en, la, en las ciudades y en las áreas más, más humanizadas. Felipe, cuéntanos ya directamente, entramos al, al, al tema, sí. el caso de Cantabria, si quieres... Eh, Introducenos un poco los espacios en los que hemos intervenido, desde SEO, sus valores naturales y un poco las amenazas que sufrían estos espacios. Bueno, el más veterano, que es el que se llama, es este proyecto que se llama Costillero 21 y que tiene lugar en el municipio de Astillero, ¿no? O... Eh, Astillero está en el fondo de la bahía de Santander y, como su nombre indica, pues ha sido la, la, el donde radicaron los históricos astilleros que se han dedicado a, a fabricar barcos y alrededor de ello, pues también había toda una industria asociada y además estuvo, digamos, ha sido como un lugar muy transformado, no, de manera que todo su litoral natural fue rellenado, pues para diferentes funciones, además la industria minera de las de las minas de hierro que había en, en el monte de Peñacabarga, donde está actualmente el Parque natural de Cabárceno, pues todo eso también supuso una gran transformación. De manera que a, a finales de los años 80 pues nos, nos encontramos con una zona de marismas rellenadas cuyo objetivo era ser polígonos industriales, otra zona que estaba eh, rellenada y también plantada de eucaliptos y que también tenía como objetivo ser eh, urbana, y luego hubo una zona de, de antiguos rellenos de, de, de, esta, de estos materiales provenientes de la actividad minera, cubiertos básicamente de especies invasoras, especies exóticas, como acacias, plumeros. Y bueno, eh, en esos años eh, pues hubo un cambio de mentalidad importante, una alcaldía joven que en el, que en el momento eh, quiso que esas, todos esos espacios de alguna manera se recuperasen para, para los vecinos y sin que eso supusiese tampoco pues una, una merma en su desarrollo. Y entonces, pues ahí es donde el, el, el entonces alcalde de Astillero, Ignacio Diego, pues eh, quiso contar con Seoverlife Life para, para asesorarle en esos trabajos y bueno, en esa asociación ¿no? que, que, se, que se conformó pues en eso que se denomina de Acuerdos de Custodia del Territorio, que ha sido un poco la, la herramienta que nos ha permitido esa colaboración, se diseñó toda esa, esa recuperación de espacios que tenían que cumplir los dos objetivos. Uno, que fueran para los vecinos, de manera que se convirtiesen en sus espacios públicos y que además sirviesen para, para las aves, ¿no? que era un poco por lo que estábamos nosotros ahí. Y, en, y ahí pues, hemos equilibrado las dos cosas, de manera que uno ahora, después de esto empezamos en el año 99, estamos hablando ya casi de, de, de 25 años de, de trabajo, pues ahora nos encontramos con un, unos espacios eh, periurbanos que son, de hecho son reserva ornitológica, donde los vecinos de Astillero tienen ahí casi 11 kilómetros de sendas y carriles bici y lugares para hacer deporte, para pasear y demás. Y luego al mismo tiempo pues tienes una colonia de charran común que se ha creado ahí, eh, especies de aves limícolas migratorias que descansan en unas islas hechas para ellos, lagunas, 11 especies de anfibios porque hemos hecho un montón de charcas y un ejemplo, de cómo se puede transformar áreas industriales y, y imagino que ahora se están viendo ahí las imágenes aéreas, un poco de... para, para que os hagáis... Sí, pues idea estamos viendo, estamos. Te, iba, te iba a comentar, Felipe, estamos viendo una sí. imagen aérea... Eh, esto es ecoastillero, ¿verdad? Entonces, o sea, esto es astillero, eh, como veis, estamos rodeados de autopistas, vías del ferrocarril, tenemos los astilleros, industrias, eh, para que nos hagamos idea de que trabajamos en un escenario eh, difícil, ¿no? Y, y donde hemos en, ido encontrando poco a poco colaboración y, y en esta que se ve ahora, pues que es una vista aérea, se ven los terrenos de Astanda, que tenía un solar totalmente abandonado y que lo hemos recuperado para, también para con criterio Felipe, de verdad, Esta pues es una imagen que, antigua, Felipe. Eso era lo que, es, lo que, lo que teníamos antes, ¿vale? De, de lo que, y el destino era que todo fuese industrial y urbano, pero bueno, por suerte llegó esa, ese momento en el, que, en el que alguien del municipio pues, quiso eh, cambiar el rumbo y, y, bueno, y se ha hecho de esta, de esta manera. Y bueno, es un caso en el que intentamos darle toda la, la repercusión posible. De hecho, el costillero, pues ha recibido, por ejemplo, dos veces el premio Capital de la Biodiversidad de, por parte de la Fundación Biodiversidad. Y bueno, ha, ha tenido muchos reconocimientos, y de hecho, pues es una de nuestras reservas ornitológicas. ¿no? Y el otro caso. Esta aérea también sí. muy bonita. Y el otro caso es el de la vaguada de, la de las llamas, ¿no? Que este es un. Esto es en Santander, esto es un espacio periurbano también eh, amenazado pues, por la construcción de infraestructuras, el crecimiento urbano y que, bueno, en un momento dado, pues también el, el ayuntamiento quiso hacer un gran parque en esa zona. Uh -huh. En principio el parque iba a ser un parque clásico, muy hecho pues para, para el uso y disfrute de las personas, pero eh, nuestro trabajo pues eh, eh, permitió que gracias al, al ejemplo de Astillero, poder mostrar cómo el humedal que había en, en medio, que quedaba todavía lo que quedaba, podía ser también el gran eje. De, del, de este parque ¿no? y bueno pues se hizo también todo el, el parque nuevo pero eh, con, eh, ampliando el humedal, trabajando para, para que tuviese un plan de gestión y hoy día pues también es otra reserva natológica y un lugar donde pasean y van a hacer deporte muchísima gente de Santander donde los niños pueden jugar y al mismo tiempo pues observar las aves acuáticas, etc. ¿no? Ahí y lo este, vemos en imagen también eh... Y es que sí que es un, digamos, este sí que es más humedal urbano eh, eh, que el caso de Astillero que son digamos que está en el fondo de la bahía de Santander y bueno son dos casos que, de los que estamos muy orgullosos, eh, el de la de las llamas empezó en el año 2007, se, en este caso pues también tiene un acuerdo de, de custodia con el ayuntamiento, se hace un seguimiento, se, hay un plan de manejo y bueno, pues es un, un humedal en que, el que puede uno ver rarezas, ¿no? Eh, como puede ver que, que pasan siempre y donde hay muchos ornitólogos ahí. Sí, te iba a preguntar, eh, que ahora que tenemos mucho público ornitólogo experto, eh, ¿destácame así de cada humedal alguna, pues eso, especie icónica, si no rareza, especie icónica o de la que sintamos orgullo de, de haberla conservado en ese, en ese espacio? Bueno, pues mira, en el caso de Astillero eh, hemos conseguido eh, una especie como el Charrán común, ¿vale? Que, que, que nidificaba así como accidentalmente en unos barcos semi que había, pues digamos que hay unos trabajos que hicimos específicamente para ellos, como construir isletas flotantes y, de, y atraerles, pues hoy día pues la, las marismas pues tienen una, una colonia de ocho parejas ¿no? de, uh -huh. de Italia. Además van generando nuevos ejemplares que se han ido incorporando a otros sitios de la bahía de Santander. Entonces podría ser como como el ejemplo pero bueno es, el charrán es una de las 120 efectivamente sí pero que podría valer como como es decir, que ya se han detectado en las en estas en estas marismas muy bien Felipe pues no sé eh, muchas gracias me ha quedado un, ha quedado un resumen clarísimo de, de, de este caso ahora quiero pasar con quiero pasar a, a preguntarle a Alberto en el caso de las lagunas de Ambroz eh, Alberto Mm, cuéntame un poco brevemente la historia del, del humedal, de dónde, de dónde viene, por qué se han formado, eh, dónde está y si quieres también que nos vayan mostrando pues algunos, eh, algunas imágenes de, de sus valores naturales. Creo que en pantalla también nos pueden mostrar uno de los, bueno, el resumen que has hecho muy ilustrativo de, de, de sus valores naturales. Bueno, pues eh, la verdad es que la secuencia de cómo ha estado... Eh, planteada esta mesa, la verdad es que yo creo que es la apropiada. ¿no? Hemos visto casos eh, de éxito rotundo y bueno, pues eh, es como sería como el primordio de, de lo que puede ser ¿no? eh, un, un humedal urbano. Eh, Ambroz es una laguna eh, que se ha formado de manera espontánea en una antigua gravera. Hay varias en esta zona del este madrileño y, y continuadas pero no dentro del municipio de Madrid. Dentro del municipio de Madrid es el único humedal que existe. Y, y bueno, no es una sola laguna, son, es un complejo lagunar, entre las cuales hay un par que son más estacionales, la Laguna Chica, eh, que es estacional completamente, la Laguna Mediana, pues eh, que suele ser permanente, aunque varía muchísimo su nivel, y luego la Laguna Grande, bueno, pues que estaríamos hablando de una masa de agua, pues... Eh, de unas 8 hectáreas eh, con 10 metros de profundidad en algunas partes, o sea que, bueno, eh, la masa de agua es, es importante. Aún así, hablaríamos de un entorno, el entorno ecológico, pues que se ha valorado son unas 670 hectáreas, un poquito más, y eh, bueno, pues se, se halla en unos terrenos... Eh, pues con un montón de... Con, pues geológicamente son arenas, son yesos son, y sobre todo pues el mineral, la sepiolita que es lo que se explotaba eh, pues desde los, desde los años 70 hasta, hasta 2007, que es cuando terminó la explotación y desde entonces la, la antigua mina pues quedó sin restaurar y se, y se llenó de agua. Se llenó de agua eh, de los acuíferos, eh, seguramente de los acuíferos, esto es una de, de las cuestiones clave que que desde la mesa de medio ambiente con ecologistas, con SEO, con, con movilizaciones de San Blas y de Carabanchel, pues está, se está moviendo para que dilucidar el origen de esas aguas, porque es, un, es importante a la hora de, de decidir la, el grado de protección. Y bueno, pues entre los valores naturales que se pueden encontrar... Si quieres, en, Alberto, que, que nos compartan el, el, el PDF que has hecho, si quieres, y lo, y lo, y lo vemos rápidamente. Pues sí, ahí, eh, justo es que... Entre las acciones que se han hecho ha sido el inventario de, de sí, biodiversidad, justo. que con un esfuerzo importantísimo de ciencia ciudadana en el que pues, la juventud de Sea Over Life precisamente ha estado totalmente involucrada, pues se han sacado unos resultados que para la ciudad de Madrid son eh, abrumadores, o sea, lo teníais en la diapositiva anterior, y bueno, estamos hablando de pues, más de 150 especies de aves, de, de las cuales… 37 de ellas están, se reproducen en el entorno de Ambroz. Podemos hablar de la única colonia de, de avión zapador en, en la Comunidad de Madrid. Eh, se reproduce el búho real en, en los cortados de la laguna. Eh, es también una zona donde está llena de abejarucos en la época donde se reproduce el abejaruco. Bueno, eh, tiene un montón de ellas también introducidas en el catálogo, en el catálogo de especies amenazadas de la Comunidad de Madrid, también por supuesto en el libro de, en el libro rojo. A nivel de mamíferos, eh, podemos destacar la presencia del noctámbulo grande eh, como uno de los del noctulo gigante, perdona, como uno de los eh, pues exponentes, uh -huh. y luego, bueno, pues una, una diversidad flor, de flora abrumadora. ¿Y qué hay de los eh, artrópodos, Alberto? ¿Qué hay de los artrópodos? Porque digamos que esa ha sido un poco la punta de lanza de todo este trabajo de ciencia ciudadana, porque claro, para conservar algo, este, este espacio aún no tiene ninguna categoría eh, de, conserva de conservación y, y tiene todas las amenazas del mundo. Para conservar algo, primero lo que hicimos es intentar pues, saber qué es lo que tenemos. no ¿Y en el caso de los artrópodos? Pues el caso de los artrópodos, bueno, ya, como te puedes imaginar, es un mundo totalmente inmenso y enrevesado, pero se han hallado 11 eh, especies potencialmente nuevas, o sea, eso, ese dato, eh, nuevas para la ciencia, ese dato es, es espectacular, y tres de ellas nuevas, nuevas en España, ¿no? eh, recién o sea, identificadas en España, sí. eh, bueno, pues son, son datos que, que, que arrojan de, de manera clara ¿no? la importancia de este, de este enclave, eh, en todas las escalas, ¿no? A una escala municipal, ¿no? Porque es, es, o sea, estamos eh, reclamando pues, la, la conservación de sí. Ambrose como un enclave y un ecosistema eh, a escala municipal, pero a escala ejemplo. internacional pues, tiene desde luego eh, importancia. muchísima importancia. Sí, Alberto, porque ¿cuáles son las amenazas directas ahora mismo que tiene el espacio? Pues dentro de las amenazas, eh, una de las más claras es la, la reapertura de la mina. Eh, Tolsa, que es la empresa minera a la que se dio la concesión y que, y que finalizó en su actividad en 2007, bueno, pues eh, pretende o, o, o quiere reanudar esa, esa, esa actividad minera. Eh, bueno, pues actualmente no se sabe. No, el ayuntamiento mm, accedió a las mociones presentadas por la mesa de Medio Ambiente de renaturalizar el espacio y de darle un uso, un uso diferente al que tiene pero en cambio en la, en la comunidad sí que parece que, que pudieran tener ese, esa oportunidad de reabrir la mina, que, o sea, que sería un desastre. O sea, la ya no solo, la, claro, no solo la reapertura es un peligro, sino que también los planes de restauración a los que está obligado Tolsa eh, también podrían ser un peligro, porque incluirían, por ejemplo, tapar las, las lagunas. Eh, claro, con, los, con los áridos, o sea, cosa que ya, bueno, pues después de tantos años de abandono, pues la naturaleza ha, se ha afincado ha y, y se ha desarrollado. Luego, uno de los peores, eh, de las peores amenazas también que puede tener, igual que pues pudieran tenerlo en otros tipos de espacios, pues es la presión urbanística. Estaría dentro de pues, pues un plan urbanístico que no ha sido, bueno, pues que... No, no ha llegado a término, pero pero bueno, pues sí que está planteado, que es lo de la nueva centralidad del este. Se pretende hacer un, un, una zona de desarrollo industrial y, y tecnológico en, en todo el este de Madrid, pues que, que afectaría eh, clarísimamente a, a Ambroz. Y luego, pues también está enmarcado en el proyecto de bosque metropolitano, que bueno, pues tiene un, una grandilocuencia ¿no? <risa> enorme ¿no? y, y se, unos objetivos eh, precioso sobre el papel pero que a, a nivel de, de, de una vez efectuarse pues hay que tener mucho cuidado porque es una zona, un ecosistema específicamente pues con una vegetación serófila, eh, con, pues con unas características muy claras y, y construir ahí un parque al uso, eh, pues una zona verde que en un espacio natural pues sería un desastre, sería sería bueno pues acabar Acabarían con todos con ese esos, refugio servicios, de claro, este esos servicios y esos servicios se está hablando. cumpliendo Ambroz de regulación o sea, de la hidrología, de bueno de limitar la isla de calor de la ciudad, que en Madrid es, es terrible, pues todo eso quedaría, quedaría res, a un lado. Totalmente, luego. por resumir, es un espacio ahora mismo con unos grandes valores naturales, como ya hemos visto, pero que en cualquier momento puede explotar, eh, ya sea por el desarrollo urbanístico o por la reapertura de la mina. Y aquí quería preguntarle a Felipe, ya que... Eh, el eh, Castillero y La vaguada son casos de éxito. Eh, es exactamente en ese proceso de protección de los espacios, cuéntame un poquito más cómo fue ese proceso de, prote de protección de los, de los espacios. A ver si de esa manera eh, mm. podemos tener las claves también para seguir esos pasos en otros sitios, como en el caso de, de Ambroz. Bueno, las, como siempre, las circunstancias en cada sitio eh, son, son muy diferentes, pero en general la, la historia suele ser la misma. ¿no? Eh, en el caso de los espacios de astillero, pues efectivamente, espacios que se destinaron para su desarrollo y urbanización, pero digamos que ahí, pues por avatares de la historia, pues llegaron las crisis industriales de los años 80 y ya en los años 90, pues empezó esta ola ya más proteccionista y demás. Y bueno, pues ahí tuvieron esa, esa suerte ¿no? de que esos espacios que solo se veían como lugares donde colocar industrias o, o construir bloques, pues empezaron a verse de otra manera, ¿no? Y aquí, pues sobre todo, pues es el valor de las personas, ¿no? De, de en este caso, nada se hubiera hecho si no hubiera habido ese, ese equipo de gobierno joven en aquella época y que además defendieron, ¿no? Las, las marismas porque... Hay, y de hecho, cuando llegaron a la alcaldía, pues una de las cosas fue eh, reclasificar esas zonas para que no fueran espacio urbano, ¿no? Entonces, bueno, hubo una voluntad política. Claro, eso, super, eso es importantísimo a la hora de, de, de, de llevar a cabo a, a buen puerto ninguno de estos proyectos. Porque si la voluntad está al contrario, ¿cómo cambiamos eso? Claro, hombre, ahora mismo, ahora es un poco más fácil. Yo creo que hoy día, pues en las entidades ambientales tenemos bastante más, más fuerza. Eh, y bueno, y luego también hay que ser flexible, ¿vale? Es decir, tenemos que entender que estamos trabajando en sitios muy transformados, eh, no son espacios naturales y, y hay que equilibrar también un poco esos, esos usos. ¿no? Es decir, eh, en el costillero eh, se ha construido un polígono industrial en una de estas zonas eh, mineras, vale, pero eh, ese polígono está totalmente rodeado de un cinturón verde que ha permitido compensar pues esos impactos que iba a tener, ¿no? Y de manera que ese cinturón verde ahora, que se puede ver desde el Google Earth, además con esta herramienta que le das al calendario, pues está plantado con 25.000 árboles, una red de charcas y ahora mismo es un corredor verde al lado de la ría, de manera que cuando tú vas por la ría no, es imposible ver el pónigo, ¿no? Es decir, que, que se, ha, se ha podido incorporar eh, ese desarrollo eh, industrial y económico a la conservación, ¿no? Entonces, en este caso... Eh, tenemos que tener esa, también esa, esa flexibilidad porque estamos hablando de espacios muy transformados y donde, bueno, pues eh, también la, la, la tecnología también nos permite eh, cambiar cromos, ¿no? Es decir, bueno, pues en el caso de, de las lagunas de Ambroz y otros sitios así, que son espacios pues, mineros, pues obviamente el agua le da mucho valor, pero puedes generar esa agua en otra zona, puedes tal. Yo, yo, por ejemplo, no creo que sea incompatible que haya un área urbana y un área natural al lado, ¿no? Lo que hemos comprobado en Astillero es que una vez que está bien regulado y diseñado el uso público, la, la, la naturaleza y la gente conviven, ¿vale? Eso es fundamental y te, te sorprenderías de ver estos charranes criando y pasando el tren por detrás, la autovía, eh, la cantidad de gente que vaya ahí, es decir, que, que realmente no, no, hay que, no hay que ser en eso muy muy muy fundamentalista no en el sí. sentido de decir no no es, es que si hay algo natural no puede haber nada humano lo pues eh, no es verdad no es verdad es decir simplemente en esos diseños porque una de las cosas que vamos aprendiendo es que la fauna en este en esta va buscando sitios donde encuentre su alimento su refugio y luego la amenaza que se puede suponer las molestias humanas pues depende de cómo estén las va midiendo y, y lo controla no y aquí ya te digo que te sorprenderías en estas marismas que están en medio de la carretera pues hay corzos hay nutrias es decir eh, que, que rompen todos estos esquemas ¿no? que, que pensamos. ¿no? Entonces, sí. pues, pues, pienso que hay que cambiar un poco eh, la manera de mirar, hay que ser flexible y, y entender que en estos espacios pues, podemos hacer que quepan las dos, las dos cosas. Totalmente. Por cierto, ¿cómo, se, cómo, cómo fue la, la aceptación ciudadana con, con los proyectos? Eh, me refiero, o sea, la gente sí. los aceptó de buena manera, la gente yo creo que siempre está deseosa de tener espacios eh, naturales. Sí, porque no son... al final, si la iniciativa la lleva el ayuntamiento, que, a la que han votado sus vecinos, sabes, es decir, no, en este caso, y además a, a ellos han visto el resultado, el resultado es que ahora tienen un municipio como Astillero, que era, y estaba, eso, de una densidad de población enorme, es un barrio, es como un, un, una zona muy industrial, ¿no?, de, de, de bloques y demás, pues tener ahora pues casi 70 hectáreas de espacios naturales que además todos están conectados, porque eso se ha hecho un esfuerzo muy, muy importante, ¿no? Para que tú puedas ir andando en bici. Pues claro, eso es un, eso es un lujo. Y de hecho, los vecinos de Astillero en los últimos 20 años han visto cómo es un municipio a que viene a vivir más gente, ¿sabes? Es decir, porque tiene esa naturaleza, esa, eso es un, ya un atractivo nuevo, ¿no? Cuanto antes, pues era un sitio en el que solo había industrias y, y estaban las grandes infraestructuras. O sea que, y en el caso de Santander pues también eh, es otro ejemplo de, de que es un espacio que vi, utilizan miles de personas, es un lugar muy, muy popular, la gente pues, va a patinar, a correr, hay conciertos, tal, pero ahí está la, la naturaleza, ¿no? Es decir, que, que, que el respaldo es, es, es, es total. Es ¿no? sí. ¿Y cómo ves el futuro? ¿Ves un futuro estable ya para otras lagunas o ves algún tipo de amenaza todavía que, que sobrevuele sobre, sobre ella, sobre estos espacios? ¿O ves un futuro estable? No, no, el futuro es estable y, y en crecimiento, ¿no? De hecho, Ajá. Todos nosotros, todos estos proyectos nos han permitido mostrar, y o sea, ya no tenemos que contarle cuando hablamos con otro municipio o otra o quien sea que se acerque a nosotros, no tenemos que contarle qué beneficios tiene, ¿sabes? simplemente los ven y de hecho aquí en Cantabria nos dicen, queremos hacer lo mismo que en Astille, ¿vale? Es así. Eh, o queremos lo mismo que lavaba las llamas, ¿eh? es decir, que ya, ya está demostrado ¿no? Eh, que, que no es incompatible, que tener un humedad no es que va a ser una fuente de mosquitos, de malos olores no, no, sí, sino que eso eh, está y de hecho pues fijaros esta, esta convocatoria que ha habido de la Fundación Biesa para renaturalizar ciudades ¿no? van todos en esa, en esa línea Pues ¿no? Entonces, Felipe aquí, vamos, ¿sí? vamos a sacar un billete de tren allí para que os vayan a visitar los dirigentes políticos de, de Madrid para ver si sí. ven el espacio y se deciden hacer lo mismo con la Laguna de Ambroz eh, Alberto, ¿cómo es el futuro de la Laguna de Ambroz? Bueno, pues eh, yo lo veo prometedor. Eh, lo veo prometedor si, si se mantiene la tendencia que hemos conseguido estos tres años de movilizar a la población y, y dar a conocer los valores naturales de este espacio y que sea la ciudadanía de Madrid la que reclame y de San Blas y de Cañejas la que reclame un espacio, un espacio verde como el que puede llegar a ser. Eh, eh, a nivel logístico... Pues es que lo hemos comprobado en otros casos, es que ¿no? aquí en, en la ciudad de Madrid también, bueno, pues tenemos el manzanares que podría, ser, podría haber sido una renaturalización más ambiciosa todavía, pero es verdad que ha costado muy poco relativamente, ¿no? Pues la renaturalización total de Ambroz sería algo que podía, podría costar muy poco dinero, ¿no? Y, y bueno, pues sopor, dar unas oportunidades, eh, a la población local del barrio, pues inmensas eh, de disfrute, de salud pública, de promoción de la actividad física, totalmente. Eh, bueno, eh, todo todo un, un vamos un montón de oportunidades que, que, que no podemos no se puede dejar escapar totalmente hay que saber si yo, desde mi punto Sí, desde mi punto de vista, de hacer hincapié también en que la gente lo tiene que conocer. Eh, claro. Porque en el caso de, de, de Felipe, él ya dijo que la, la voluntad política existía prácticamente desde el, desde el inicio. ¿no? Es decir, que había la idea de, de crearlo. Si la, si la voluntad política no es esa desde el inicio, quizás sean los ciudadanos quienes tengan que pedirlo. Y claro. Y, y claro, no lo van a demandar si no lo conocen. Entonces nosotros dentro de, de SEO, de la Junta eh, Juvenil, estamos de hecho haciendo visitas con todos los colegios de la zona, con todos los vecinos, enseñándoles los, los valores actuales de, de la laguna, naturales, y los posibles futuros sobre todo, porque son sobre todo posibles futuros. Es el único espacio que queda del municipio de Madrid sin construir prácticamente, y ahora quieren hacer un mega desarrollo urbanístico ahí. Entonces, pues posible, la, la, la esperanza que tengo, que tengo yo, que tenemos nosotros desde el grupo, es que se, con, se convierta en un espacio como es la Casa de Campo, en, el, en el, la parte oeste de la capital, que tenga otro, otro espacio natural en la parte este, porque si no, lo que vamos a conseguir es eh, edificios, edificios y pisos y pisos, ¿no? Eh, que eso no, no beneficia nada más que a los, los promotores. Entonces, nada, eh, nos queda poquito ya de, de conversación, la verdad es que agradeceros el claro ejemplo que nos ha dado Felipe, el claro ejemplo que a futuro que nos que nos ha dado Alberto eh, ahora nada nosotros nos vamos a despedir y os vamos a dejar con la con la intervención del doctor Sirimat Cherkawi, que es el profesor de la escuela superior de tecnología de kenitra que nos va a contar también un caso de éxito en marruecos eh, fíjate en, en, en, en que es todavía como más digamos más eh, más ambicioso ¿no? porque allí si, la, la, si aquí en, en españa nos consideramos que tenemos eh, poca sensibilidad por el medio ambiente hay zonas que realmente tienen mucha menos que nosotros y conseguir allí cualquier tipo de avance es, es un logro Así que nada, eh, chicos, os dejo que os despidáis y, y nada, nos vemos, eh, nos vamos a ver la, la conferencia, la charla de, del doctor. Muy bien, pues nada, un placer eh, compartir con vosotros estas, estas iniciativas. ¿no? Eso es, gracias. Y muchas gracias por darnos la oportunidad de, de contar el caso. Gracias. Muchas gracias a vosotros por mostrárnoslo. Un saludo a todos. luego. Uh, university teacher at uh, Ibn Tofa University, uh, which is uh, uh, 40 kilometers north of the capital Rabat, and uh, I. I am. Um, formerly, I worked also with BirdLife International. I worked with Seo, the, the the Spanish pa uh, uh, partner of BirdLife, as a, a country representative of. Uh, Uh, of bird life and, and thereafter as a chief executive uh, officer of bird life morocco uh, for uh, nine years uh, uh, and uh, my main interest of course is uh, uh, is biology conservation is ornithology and uh, i have uh, published several uh, papers uh, so far on the ecology of birds and uh, and uh, some mammal species as well. So I am mainly interested in the uh, breeding ecology, in um, the population dynamics, uh, behavior, um, and uh, so, far, so on and so forth. I, uh, yeah, so I am uh, currently, I am teaching uh, conservation uh, biology and also uh, uh, ecological restoration and uh, engineering uh, at the university. And uh, of course, I am here to present uh, uh, a short uh, presentation on uh, Merjad, Merjad Fuwarat, which is a uh, uh, urban wetland. Uh, so uh, Merjad Fuwarat means uh, in uh, in Arabic, that is water resurgence. Uh, so, which means that Fuwarat uh, is of course, uh, very much older than the city now that is surrounding This this this wetland that later on became a urban wetland. Um, so uh, the uh, of course it occurs in the north uh, north uh, west of Morocco, and uh, it has a uh, um, 500 and 200, uh, and 200 uh, hectares. Uh, and of course uh, it has been uh, uh, classified as Ramsar uh wetland since 2019 uh due to of course uh, uh, its interest uh, mainly for uh, for water birds uh, for migratory water birds wintering water birds and also uh, breeding uh, water birds uh so as you can see so this is uh now uh, a wetland that is completely surrounded by uh, uh, by the urban city by the the city of Kenitra And uh, uh, formally, it is it has been uh, I mean, uh, it is uh, the one of the richest uh, it is the, the wetlands is uh, rich in vegetation and natural habitat and uh, is home of uh, remarkable biodiversity, especially plants and birds, some of which are uh, uh, re remarkably rare and uh, globally threatened. Uh, it is presented as a shallow uh, marshland, uh, That is a remnant of vast freshwater swamps that once covered the whole area of the uh, Region, which is a huge plain, a flooded plain uh, of the northwest of uh, Morocco. And uh, but this is was before uh, setting the hydroagricultural drainage system, and of course the constructions of several dams on the Cebu uh, River, which is uh, the main source of water that is feeding. Uh, the the wetlands with water, and of course the uh, its hydro uh, its hydrology is uh, mainly based uh, based on uh, uh, on several uh, factors. Uh, I just spoke about five: the basin top topography, which uh, of course favors accumulation of runoff water and uh, recharging the uh, water uh, table, uh, and also the local uh, rainfall with an average annual rainfall of 600 millimeters. But of course, it is only concentrated in three months uh, from November to January. Uh, the natural runoff, which is collected by three main streams, uh, Fouarat, the stream, uh, Bled, El-Ghabha stream, and uh, Fui stream, which of course drain an area of uh, more than uh, 74 uh, kilometers square, and of course, a confluence of uh, Uh, 1.5 uh, kilometer. Uh, the the watershed uh, from uh, the the district also uh, of Kenitra is bordering the the Merja. Merja is uh, is another uh, like derision name. is a Moroccan uh, Arabic name which means uh, uh, wetland or uh, uh, or swamp. Um, and uh, And of course the, the, the water still emerges at several points from from, the, from the, the swamp that still exists in the city of Kenitra. and uh, all the water spill over uh, via the drainage canal. Uh, it's also feeding the, the, uh, the hydrology of, uh, of the wetland. Uh, so, as I said in the beginning that the, the wetlands, rich vegetation and natural habitat is home of uh, remarkable uh, biodiversity. Uh, I, uh, I can just mention a few examples, uh, like the European eel, which is a critically endangered, uh, endangered uh, fish species that is, of course, uh, encountered uh, in, the, uh, in the wetland. And, of course, it is, uh, uh, it is fished since centuries ago. Uh, and also, it is a, a home of uh, uh, globally threatened uh, uh, birds and uh, some national uh, uh, important birds like uh, the white-headed duck, the marble teal, the red mobbed uh, coot, uh, the um, vulnerable uh, common po uh, common poacher and also the red-crested pochard, uh, the savis wobbler for instance which is a national uh, which which has a lot of interest for at national level uh, as well as the little bit for of, of course there are uh, more than uh, 195 species that is uh, regularly occurring uh, in the wetlands uh, and few of them of course are breeding like the the, the, the, the venerable uh, common pochard, uh, the white-headed duck. The marble et cetera, etc., etc., and of course uh, the ferruginous duck, which is one of the top uh, uh, im uh, important uh, birds of the uh, uh, of the wetlands. So the, uh, the the this urban ecosystem provide uh, several uh, I mean services like uh, livelihood because there are still a uh, so few fishermen and agricultural areas that is. Uh, of cereals that is, are surrounding the, the, the, this wetland, and also uh, it is uh, of course recharging the water table, which which provide drinking water to the human population in Kenitra city, and of course few of livestock still uh, you know find uh, water there, and also fodder. Uh, so it is also uh, water. Uh, there is also a few activities, recreational activities, uh, hunting and fishing. Uh, now hunting became uh, not allowed because it is totally surrounded by the uh, the city. So hunting uh, is not uh, is, is not allowed, allowed since uh, uh, a, f a few years ago. And uh, it's, of course the site has a major interest uh, for uh, research and for uh, uh, ornithologists. So as you can see in the uh, in the in the map here, the the, the, the wetlands is uh, is almost totally enclosed and fenced by the urban area of uh, of Kenitra. The, the urban development has uh, in significantly increased uh, since the 90s of the last century, and uh, the, the uh, be, uh, Kinitra became like uh, five or six times bigger than, than it was in this time. And of course, there are also some industrial and agricultural area that are still Uh, the surrounding the the the, the the the wetlands the rise of estuarian water from sebu river is totally broken so there is no uh linkage uh, between uh, the, the, the, the main uh, uh water system which is sebu uh, river and uh, of course the, the, the wetlands where we are the, the whole quality of the site lies on the improvement of uh, of its hydrology hydrology from upstream and the water table so the peri-urban location of the site, uh, uh, the associated drainage, the infilling and urbanization and urban and agriculture pollution have resulted in a loss of wet habitat surface and quality, which is, of course, uh, influencing also the occurrence, the density and the, the, the, the, the spacious richness somehow of the um, of uh, several bio-indicators uh, bio such as the breeding waterbirds uh of course there are many challenges because now the the the, the, the city of uh, kenitra has significantly increased uh you know in the detriment of the wetlands uh which means that there are now uh that the uh, uh the, the wetlands has lost more than uh, 60 percent of its natural uh, extension and habitats uh, there are a lot of disturbance from the from from people around of course uh, domestic of uh, uh, uh, pollution as well, and the pushing, especially during the breeding season of water birds, and of course climate change, because it seems that Morocco has is facing as many other uh, Mediterranean country uh, droughts since uh, at least four years. So there is, of course, a shortage in, in water, and uh, which is, uh, uh, of course, uh, ex exploited by the local uh, uh, people to build, to make, to put more buildings. So, as a perspective, the, uh, the wetlands now has received a lot of interest from the Moroccan government since its classification as a Ramsab site. It is also considered as a site with ecological and biological interest. And for that, there is a project for the creation of what we call a urban natural park and also uh, the, the Moroccan government and the conservation authorities trying to put some bird observatories around and also build a non education center as well as a recreational activities and trails so this is now the perspective which uh, some of them already has been initiated and uh, thank you for your uh, for your attention